Hola, bienvenido todo el mundo a Bricomáticas, tu canal de construcción de las matemáticas. En esta ocasión vamos a construir el conjunto de múltiplos de números naturales con la calculadora de papel. Los múltiplos de un número natural son el resultado de multiplicar nuestro número por todos los números naturales. Por ejemplo, los múltiplos de 7 son 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 21, 28, 35, 42 y así podemos continuar. En este punto es necesario introducir una notación adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a partir de ahora, cuando hablemos de conjuntos, usaremos la siguiente notación. Usaremos un nombre o símbolo para indicar un conjunto. Utilizaremos llaves para contener a los elementos del conjunto. Utilizaremos un tipo especial de paréntesis llamados llaves para contener los elementos del conjunto. Y entre estas llaves vamos a escribir los elementos del conjunto. La lista de elementos es una manera de hacerlo. También se puede indicar los elementos de un conjunto a través de descripciones o cualidades que solo cumplan los elementos del conjunto. Otras cosas a considerar, cuando el listado es tan grande que no es práctico escribir todos los elementos, podemos usar puntos y al final poner los últimos elementos del conjunto. También se puede dar el caso que nuestro conjunto sea infinito, por ejemplo, la lista de números enteros continúa por la izquierda, y eso es lo que indican estos puntos, y continúa también por la derecha hasta el infinito. Entonces cuando los puntos inician o acaban el conjunto significa que hay una infinidad de elementos en esa dirección. Usando esta notación el conjunto de números naturales queda de la siguiente forma. Utilizaremos el símbolo de esta n escrita de esta forma especial para indicar el conjunto de números naturales. Por tanto, utilizando esta notación el conjunto de múltiplos de 7 lo obtendremos de la siguiente forma. Multiplicaremos el número 7 por cada uno de los números naturales y el resultado lo escribimos dentro de la lista de múltiplos de 7. En este caso 7 por 1 es 7, 7 por 2 es 14, 7 por 3 es 21, 7 por 4 es 28, 7 por 5 es 35 y 7 por 6 es 42. Evidentemente esta lista la podemos continuar de manera indefinida. ¿Qué quiere decir que la continuamos de manera indefinida? Pues significa que la podemos continuar hasta el infinito y más allá. Por tanto, nuestro conjunto de múltiplos simplemente queda escrito de esta forma. La M indica que estamos hablando de los múltiplos. ¿De qué número? Pues del número que está entre paréntesis. Y los elementos de este conjunto los indicamos dentro de las llaves. 7, 14, 21, 28, 35. Y los tres puntos del final significan que esta lista continúa hasta el infinito. Ahora viene algo importante, pensemos, ¿el conjunto de múltiplos de 7 te recuerda a algo? Efectivamente, es lo que conocíamos como la tabla del 7. Como hemos podido comprobar, encontrar el conjunto de múltiplos de un número es sencillo de entender y de hacer. Vamos a ver cómo encontramos estos conjuntos en la calculadora de papel. Para encontrar los múltiplos de un número natural, por ejemplo, los múltiplos de 4, lo único que tenemos que hacer es encontrar la multiplicación de dicho número por los números naturales. Afortunadamente, los números naturales los tenemos escritos en esta línea. ¿Eso qué quiere decir? Pues que simplemente tendremos que ir multiplicando nuestro 4 por cada uno de estos números, y eso ya sabemos cómo hacerlo. Por tanto, el resultado de hacer todas estas multiplicaciones, la fila en donde está el 4, esta es la fila de los múltiplos de 4. Por ejemplo, si queremos encontrar los múltiplos de 9, entonces aquí en esta fila tenemos a los múltiplos de 9. Vamos a escribir estos ejemplos con la nueva notación que hemos aprendido. Este era el conjunto que encontramos de múltiplos de 4, el cual lo podemos escribir de esta forma. El conjunto de múltiplos de 9 lo podemos escribir de esta forma. Como habrás podido notar, el cálculo en sí no es complicado. Aquí otra de las cosas importantes que hemos aprendido es la notación de conjuntos. Consérvala porque a partir de ahora la utilizarás continuamente. Como hemos construido adecuadamente nuestro conocimiento de los conjuntos de múltiplos, esto ya nos permitirá utilizarlo como una herramienta para construir como profesionales. ¿Y esto cómo se hace? Si queremos encontrar los múltiplos de un número natural pero que no conocemos su valor exacto, ¿cómo hacemos su conjunto de múltiplos? Antes que nada vamos a ver cómo lo llamamos para poder trabajar con él. Como es un número natural, lo podemos llamar n. Esto significa que utilizaremos una letra para simbolizar un número del cual no conocemos su valor. Esto será muy importante. Para encontrar los múltiplos de n, vamos a seguir el procedimiento que ya conocemos. Del conjunto de números naturales, vamos a irlo multiplicando por el número n, ¿sí? de la siguiente forma. n por 1, n por 2, n por 3, n por 4, n por 5 y n por 6. Recuerda, tradicionalmente cuando multiplicamos un número por una letra, se suele escribir primero el número y después la letra. Este es el orden habitual, que no quiere decir que no lo puedas escribir al revés. Recuerda, estamos construyendo sobre el conocimiento ya aprendido este conocimiento lo podemos llevar aún más allá, por ejemplo para encontrar los múltiplos de n con números naturales no conocidos, que a los cuales podemos llamar K y M, de los cuales lo único que sabemos es que también pertenecen al conjunto de los números naturales y que pueden estar en cualquier posición dentro de la lista. Entonces el conjunto de múltiplos de n quedaría de la siguiente forma. ¿Lo has visto? Es exactamente el mismo procedimiento. Utilizando como herramienta una hoja de cálculo, vamos a ver las posibilidades de lo que acabamos de aprender. En esta columna vamos a escribir nuestros números naturales. En la segunda columna escribiremos los múltiplos de nuestro número natural. En esta celda vamos a poner una etiqueta guía y a su lado a la derecha escribiremos nuestro número natural con la ventaja que lo podemos ir cambiando cada vez que sea necesario. En la columna de números naturales escribiremos una lista del 1 al 8. Esta lista es la equivalente a la primera fila de nuestra calculadora de papel. En esta celda escribiremos la fórmula que nos dará como resultado el múltiplo de nuestro número. Dentro de la fórmula utilizaremos el símbolo del dólar para indicar que la fila 1 será fija y procedemos a escribir la fórmula de la multiplicación en la hoja de cálculo. Copiamos y pegamos la fórmula en el resto de celdas y hemos obtenido la lista de múltiplos de nuestro número original. En este caso es el 2. A partir de estos datos vamos a crear una gráfica de dispersión. En la línea horizontal tenemos los números naturales igual que en la calculadora de papel y cuando subimos verticalmente sobre ese número, encontraremos el valor del múltiplo que estábamos buscando. Cuando tenemos todos los puntos de los múltiplos, ¿qué figura crees que se está formando? Si unimos los puntos, ¿qué forma o figura se forma? Muy bien, entonces con nuestra gráfica, ahora podemos ir modificando el valor del número natural y vemos qué es lo que le pasa a los puntos. Si ¿Sí? observas algo, observas un patrón. Una vez que tenemos preparada la gráfica, los valores ya no serán únicamente puntos aislados, sino que serán toda una serie de puntos unidos entre sí formando una línea recta, entonces de esta manera hemos encontrado una primera versión de la función lineal. Si modificamos el valor de nuestro número, veremos que se sigue cumpliendo lo que habíamos hecho para los números enteros, pero además tenemos valores intermedios, y esto se da ...para cualquier valor de n...